entramos al Shanghai First Food Hall donde venden un montón de por ejemplo dulces, frutillas, CDs, chocolate, chocolate, chocolate, no te sé, no es chocolate, es chocolate, pastelitos, de todo, venden de todo y es como un mol, es un mol de comida así como de snacks pero lo cual me parece bastante que es la comida sí. es básica lo que, comer es algo básico pero comer rico y comer bien y comer bonito no sé si bonito pero bien puro. mucho café Este es como la parte más y elegante tenemos cinco pisos. Tenemos cinco pisos, así que probablemente tenemos más videos. Pasteles, pasteles. pasteles muchos pasteles. Tortas bonitas. Muchos de esto, Hay muchos de este tipo de pastelerías en Asia y nos hacen muy feliz. Miren, miren qué lindos son. Miren qué lindo es todo. Merenguitos como que la influencia francesa ha marcado mucho las confiterías asiáticas porque yo creo que no se trata de oh es rico es dulce necesito más sino que es bonito es delicado creo que quiero un pastel de postre macaroons rellenos macarons rellenos Macarons rellenos, por ejemplo. macarons. Miren, miren todos los colores y tamaños. Y miren, galletitas. Esta es como una, una sección más fina y e elegante. Miel, distintos tipos de miel. Y eso que estamos esperando. Mira, ahí al fondo. ¿Vamos a, ver si hay fruta chilena? <risa> Vamos a ir a ver si hay fruta chilena. Volveremos.